El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Hemos celebrado estos días los días de Pascua, la fiesta de la primavera. En otras culturas le llaman la fiesta del cerezo en flor, China y Japón. Cada cultura celebra la vida de muchas maneras. Lo importante es eh, Recordar que la vida y la vida de la mayoría de la sociedad tiene siempre las dos caras Las dos caras de la medalla La vida, la bondad, la solidaridad, la vida digna por un lado y por otro Las esclavitudes, las circunstancias indignas, inhumanas en las que viven Gran parte, la mayoría de la sociedad ¿Qué defendemos cada día? ¿Qué celebramos cada día? Defendemos la vida, la vida digna, las circunstancias y las oportunidades reales para todos o nos ponemos del lado de lo que esclaviza y quita vida entonces lo, lo que importa es el compromiso colaborativo de todos para promover unas circunstancias y posibilidades de vida digna para todos porque no basta con celebrar unas fiestas eh, culturales o religiosas, como estos días, si después no promovemos una vida digna para la mayoría, que es lo que necesitamos. Que nuestro compromiso sea siempre del lado de la vida. Yo creo que el ser humano nace para hacer el bien, para cuidarse de los demás, no para odiar y hacer la vida más difícil para la gente. El punto de vista de la actualidad. África, Fundación Sur. La Editorial.